presento a la Marlin uno por y ahora probablemente viene lo que al menos alguien estaba esperando Overcome the earth performance, suspension DNM mother. Oh, cachete. Oh, esto va a ser mucho. Oh, está un poco rápido. ¿Cómo se puede regular el rebote? No tiene regulación. ¿Tiene bloqueo pero no tiene regulación de rebote? Dice que es preload. No le creo nada. El bloqueo se lo. ¿Qué está pasando? Está saliendo un plástico. No, no sé. Es muy buena. De tacto se siente mucho mejor que la que tenía la Mardin original. El problema viene con el rebote porque DNM no tiene horquillas de este estilo con regulación de rebote, solo con bloqueo. Bloquea como palo, estoy desinflado atrás y precarga. Que es acá el rebote se echa de menos. ¿Qué está haciendo? ¿Está como bloqueado? Como el rebote, el bloqueo. El bloqueo como que quedó activado. Acabo de salir a dar una vuelta, iba a ir a cortar la espiga, pero aparentemente el bloqueo está medio pegado porque la horquilla se siente como palo. Suena que está como parcialmente bloqueada, pero le solté el cable. Y no. Ahí sí. ¡Oh! ¡Oh no! Ahí tiene la sensibilidad que debería tener. Y el rebote brutal que tiene voy a optar por lo sano y lo voy a dejar sin bloqueo nunca ocupo el bloqueo de la horquilla además así que esta horquilla tiene una sensibilidad ridícula se lo va comiendo todo pero no tiene control de rebote se le volvió a activar el bloqueo creo que le va a sacar el cartucho la espiga, check Se la haría brutal, pero veo para el otro lado. <risa> Puedo ver el piso. No es normal, mi amigo. Yo creo que hay que intentar dejarlo así, weón. Bueno. Y sacarle el escopetazo. <risa> ¡Qué horror. Le pasé el dedo así y le chipeé la pintura. ¡No! Esto se ve cada vez más turbio. Esto, esto va a ayudar a que la horquilla se mantenga junta, unida. Es selladísimo. De mantenciones ni hablemos. Esa trabada hacía que se trae la horquilla ¡pah! y se quedara como roca. Acá está el cartucho. Si yo lo aprieto rápido, tiene la primera parte que no tiene dumping. Después topa con el aceite, pareciera. El problema grande es que no es que solamente arriba está así, siendo que no está bloqueada. Si lo hago rápido, ese aceite se termina yendo para arriba y esto es duro, esto es... Esto es súper duro, no. es como una compresión demasiado lenta, así que no, no sirve. Sin rebote y con un bloqueo inconsistente, DNMORL, ya no sé qué pensar. Dime tú, te sacamos a andar sin cartucho y sin rebote y te ponemos unos pedazos de chala como me recomendaron en YouTube. ¿Cuál es el plan? Esto, Esto es un desastre. Así que quiero sacar el aceite para tener la estabilidad mecánica del sistema. Que nos ataje la horquilla. Pero no quiero el dumping porque no sirve de nada. Así que tengo la apuesta de que si limo acá, lo suficiente. ¡Dámelo! Ahí sí. Ya, tenemos un... ¡Uh! ¡Uh! Está pasando lo que debería pasar. Bien, tenemos un micro hoyo. Ahí va, está ¿Qué es esto? Las modificaciones en este canal de YouTube se están yendo al carajo Listo Silky Smooth Oh, esto funciona muy bien Ahí está Entonces, este es el control de precarga, se supone Que lo tenía totalmente desactivado y claro, funciona Así, plástico sobre metal Dámelo y vamos a comprar al supermercado la solución perfecta para nuestra arquilla. ya sabemos cómo va a sonar el fondo oh. estaba un poco más buena onda de desarmar que la marlin, creo la, de la marlin era puro plástico el eh, flexible a no, ver esto lo puedo comprimir estamos creo que creo que toda esta experiencia es fundamental lo que digo cuando digo que si quieres entrar al deporte por mil pesos uh, Hasta la altura no te diría que no es recomendable Te diría de frente, quieres buscar problemas ¿Qué es eso? Esa goma está pensada para una horquilla que no tiene rebote Esto da pena, esto no... Hay que mejorarlo de todas maneras Pero aparentemente lo podemos mejorar Quizás la cortamos el recorrido un poco, pero lo podemos mejorar ¿Es un precio justo para mejorar una horquilla o no? Estoy más emocionado de que esto funcione de lo que podrían imaginar porque si funciona con esta, debería funcionar con esta ¡Uy que empezar. Espero quedar gratamente conforme con esta modificación porque sé si es que esto funciona, es una solución ultra económica a todas las horquillas que no tienen control de rebote si esto queda más decente, por último vamos a tener... Mmm, no el control, pero no un escopetazo y la sensibilidad de una horquilla que no tiene nada dentro más que un resorte esta parte de goma va a ir contra la goma y la parte blanda va a ir contra esta pieza entonces se pone así a lo que de ahí está pasando muy bien y ese es nuestro nuevo Amortiguador, que nos va a quitar un poco de recorrido pero Probablemente ya no va a sonar terrible Metemos esto y a probar Esto se ve bastante más decente Aunque está bastante torrente igual Ahora esto va a correr fácilmente Vamos a poner nuestra tapa. Oh, esto se empieza a poner emocionante porque ya está casi listo. Toma, acá hay un poco de grasita. Que se lo voy a poner a este lado para que entren suave los guardapolvos? Porque aparentemente los guardapolvos de esta horquilla son harto más decentes que los de la horquilla original de la Marlin. Y por eso es que me tiene tan tentado intentar dejar esto funcionando bien. Ahí está. Uh. Wow Oh, se cayó del No Vamos a poner el resorte ¿eh? Ese es el recorrido con el que quedamos parece Y el fondo está ahí Y casi que le pondría una esponja para el fondo ¿no? Alguna vez lo he mencionado en el canal Estos hilos son súper delicados Así que Háganlo con paciencia Y forzándolo Hacia adentro Y a que entre Mira, suena Y rebota Pero no No se siente terrible en las manos No era como el escopetazo de antes Así que vamos a silenciar A la barata Número uno, nos vamos a deshacer de Este sonido La primera vuelta es la más importante Esta se aprieta Aprieta la cámara Y no se deja ir nunca más zapateo de la cadena listo ahora vamos a ir por este guía cadena que lo podemos poner ahí vamos que tú puedes que funcione eso así bueno funciona, no es lo más lindo no es como me lo imaginaba pero funciona y ahora ya no queda topando muy bien siguiente Parece que esta pata de cambio no necesita atención. No, no topo contra el marco. ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, los cables. Sigo tirando con fuerza y me meto por el borde. Nos van a decir, ¿qué es eso? Es <risa> una camarita para que no suene mi bicicleta. O Se va a ver atorrantísimo, pero atorrante me verán andar por ahí. No es lindo, pero es perfecto. Igual pueden sonar, bueno. Este, es un desastre el cableado de interno de alguna bicicleta ¿Ah? A ah, ver, esa es la ¡Oh! Al pitutito del bloqueo le saqué la piola Y lo voy a dejar puesto simplemente porque Esto suena Y espero que con esto puesto encima no, no suene el sonido de los cables acaba de llegar al punto de no retorno Esta ya sería como la tercera vez que intentamos hacer que no suene Y sigue sonando Se acabó el problema o oh, bastante Bien Esa es la horquilla Esos son los cables, bueno, ni siquiera es la transmisión Ya, estos son mis últimos pensamientos sobre este problema Detener este sonido con tensión es extremadamente difícil porque por muy tenso que un cable está acá, si es que zapatea bien la bicicleta como la Marlin lo hace todo el rato es tremendamente difícil mantener los cables lo suficientemente tenso para que no suene, pero ahí está la solución, los cables ahora están trancados contra alguna parte del marco y esto sé que funciona, así que como la mayoría de las cosas que hacemos acá en el canal, esto no va a ser bonito pero va a ser funcional. Y con esto vamos a tener casadas las dos piolas. Y debería estar bastante firme porque estas cámaras son difíciles de mover una vez que se pegan. Ahora lo metemos para adentro. Muy bien. Y una vez que está metido adentro, el plan era darle una vuelta a todo el sistema para que se apriete. Y con la otra exactamente lo mismo. Esto, esto está Bastante feo. Prefiero que se vea feo a que mi bicicleta suene como tarro todo el día. ¡Ah! Juan, al fin, loco. Ando con 300 cámaras, con Le llevo pero de todo. Uh, y si volvemos a la casa, <risa> <risa> <risa> ya pedaleamos todo lo que tenía que pedalear. ¿Mueve la rueda atrás de nuevo? Esta la senté yo, güey. Bueno. Buena, buena. La horquilla sensible a morir. ¡Oh! oh. Bueno, ¡Sonó es, No sé qué fue, ¿fue un fondo? Si fue un, un fondo, botazo. fue. ¡Güey! Bueno, sonó muy fuerte. Sonó muy fuerte. Y era un hoyito. Está igual que antes. Sí, la tengo que mantener pegada a piso, si no cualquier cosa es escopetazo fondo. Papaseo es eh, ultra sensible. Y uh, la bicicleta suena poco, weón. Bueno. Fondo pero por nada. Uh. Oh, fondo por nada, en serio. Oh, fondo por nada. Oh. Ha ha ha toda una experiencia, bueno, y se me salió la cadena, parece. Algo pa No, esta. Oh, <ríe> hiciste clack con todo. Hola. Hola. Oh, ¿Cómo sonó? O sea, cuántas veces sonó? Iba, clack, clack, clack. Pero mira, las partes que no fondió igual se sentía bien, ¿o ¿no? La rueda delantera estaba pegada a piso y el manubrio no pegaba nada. ¿Ya? La cola obviamente es pero una vez que le hacía presión en los bajones... O, o que se te despegaba la rueda en el escopetazo Clac. se sentía horrible ¿eh? y lo raro era que en los bajones que son como pura presión, sonaba así Oh, entonces era muy raro igual le cambié la horquilla y todavía tenéis que ver el tema de los frenos que no tienen potencia, las ruedas que son blandas y usted no es cónico, usted estáis cagado no, eh, no, no que llegue la otra, la otra va a ser brutal yo creo, le tengo toda la fe la, la que posté en Patreon ¿Mandlon? Si escuchabas un escopetazo no te asustes, vio esta weá. la Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. <mye> Ay, Dios. <molt cute> Suena asqueroso. Suena asqueroso, no. Esta weá no. Esta va está mal, weón. ¿Estáis seguros que te hay ahí? Ah. Es <risa> ¡Dios mío! Está bueno. ¡Oh! Cuando está pegado a piso es brutal, pero... ¡No! <risa> es que lo que sabes que se me va a salir la rueda weón. Es como te vi regulando, así ¡Oh, no! Le la lo plano Le cambiamos la horquilla, pero... Oh, no sé si quiero saltar con esto Pues sabes que yo, según yo Si caí en la recepción, me voy a quedar bien Bueno, hiciste claca hasta acá Hice clack en todos lados La bici se está comportando bien, la horquilla está dando pena Pero cuando va... Topada en el suelo, dentro del recorrido se la va comiendo todo. Cuando llega al extremo, escopetazo. Cuando hace fondo, bueno, uh. bomba atómica. <ríe> <ríe> <ríe> oh. <ríe> ¿Cómo ¿no ahí sonando? Mate como cuatro patos que <ríe> no para oh, Recién la sacamos, no tiene más de dos horas de uso. Oye, pues que sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! la ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto no va va ser ser suave. Oh, esto va a ser terrible. Oh. <risa> Río, te muevas, no <es> chistoso <risa> Vengo riéndome medio arriba Venís con un ataque atrás Oh, mira, mira, esa pasada, esa pasada está asquerosa ¿Te graba de acá afuera? Esa masa, sí, por favor Esa pasada es una mierda asquerosa oh. Ahí va a decir William ¡Ay, <risa> oh, weón! Bueno, le estoy pidiendo recorrido, pero todo el rato. Pero no, no se ve empolvado, bueno. no se ve mal. Para cualquier. No. Ah, se salió nomás. Deben pensé que la pata cambió ya según No. Jamás, AliExpress, no. jamás. Como no se. Re... No, no, ¿Cómo se te ocurre que una pata china va a fallar? Ah. Sí, solo. ¡Brand new! Ya, La... Disclaimer, esto puede ser una pésima idea, Sin ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! oh. oh. oh. oh no. <ríe> Sin comentario. bueno, acá va brutal. Oye, oh, aquí va espectacular. No, no la llevo a fondo porque sé que se va a poner mal si le pido, pero... Esto es como... Más parecía andar en rigia. En vez de en una bici recreacional a la punto de desarmarse. Ya no puede más la weá. Disculpen el escopetazo. Hiciste claque en el peralte. Hice claque en todas partes. Si vais parado, ponte tú. Permiso, Willy. En esta posición, cuando tú saltáis, tú las rodillas no las movís, te echáis para atrás nomás. Cargáis tu peso. Cuando dejáis, cuando flectáis las rodillas, es porque estáis absorbiendo y cuando estáis absorbiendo tenéis que calcular. Que pase la bici bajo tuyo sin pegarte en el poto, ¿cachai? Claro, sí, ok. Pero si no te hay dos hijos. <risa> tengo. tengo tres colores. Manito. Bacán, compadre, ¿cómo te pasaste? nenene bueno. ah. nene, nene super marlin. Bueno, el freno está un poco potente. Mira, que es muy fácil Voy de regular. Miren el, el freno de Germán. La primera vez para atrás, lo aprieto, lo, lo pincháis nomás, lo tocáis. Exacto. Había un loco de YouTube que decía que habían como tres clave o factores porque no, todavía no podía ser manual. ¿MTV Daily Rider? Creo. ¡Eh! ¡Ja, <risa> el bueno, loco Decía que les pasaba esto. Exacto. La bicicleta del escopetazo. Escope Marlin. ¡Ya está! ¡Wop! ¡Wop! Oh, cómo suena, como ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Ya. Démonle. Santiago de Chile. Aquí vamos muy, muy bien. Aquí no creo. Oh, ¡Oh! ¡Me fui bajo! ¡Oh! La negra! <risa> oh, mira, sí, oh. Péalo, ¡Me fui bajo! ¡Oh! ¡Me ¿Cómo ¡Oh! ¡Me ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo sonó ¡Oh! Bueno, ¡Me fui bajo! ¡Oh! ¡Me ¿Cómo bajo! ¡Me fui ¡Me No te metas con la barata Tira la escaluga de un shorty Es comedazo Como chistoso que íbamos en el plano Calamina Tiro como chicken line Modo chicken line Chicken corto Chicken flat Tuto corto Tuto pollo Tuto William Tuto pollo Tuto blanco Tuto sabe ¡Me rebotó el cuello, bueno oh. ¿Cómo oh, pasan por arriba de todas las 29. Como Tres? ¿Pasa Marlin? Hola, ¿qué tal? Hola. Con respeto y con mucho amor Mucho Mucho ¿Vamos? Dale Uh, esto no es un paseo por el parque, ¿a dónde me tiré? Uh, creo que me equivoqué Me desconcentré we. Acá no creo que pase. no, no nada Con esta horquilla mi... Yo creo que por suerte aborto misión Juan segura, como han dicho, vive... 100 años? No, no sé ¿Soldado que arranca sirve para otra batalla? Dos sonaron, pero weón bueno, brutal. ah oh, qué horror. Se la Pues son escopetazos. <risa> <risa> William está tirando rayos por el cu Cuando la llevo suave y voy copiando lo que puedo con los brazos, va a notarle. Oh, se me sale la cadena. ¡Aaron Wynn Está dentro del marco, así que no me preocupo. Oh, no veía nada. Oh, no. Oh, no. Oh, oh. Oh. La puedo hacer fondear exactamente donde quiero. Bueno, esta vez sí que suena fuerte. <risa> suena fuerte ahí arriba, weón. Dijeron, ¿qué fue eso? <risa> y esta está buena para que se le salga la cadena, weón. Con guía cadena y todo. Estaba mostrando sus falencias en la... No, pero con la barata no se le salía tanto la... Es que la rebota demasiado la... <risa> la madre. Aunque ya no quiero más de esta <risa> weón. <¡El cometazo! risa> ah. ¡Adiós! Oh, oh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡Eso fue efecto tardío! No, está bien. Uh, me estoy cayendo! Creo que no se había pinchado en ni un test esta vez. Escopetió, fondió, hizo todo. De todo un poco. No, está, está difícil el tema de la horquilla, bueno. Acá hay un llantazo. ¿A dónde está? vi, acá, acá está. Perdón, en la cámara está... Acá está. Cacha y tiene que haber una al otro lado porque yo nunca la saco barata ahí está el otro. Le pasó solamente lo que le tenía que pasar. Bueno, eso fue por tratar de irse esa línea. Pero ando con parches y ando con bombina, así que estamos al otro lado. Un fondo, un llantazo, cosa buena nomás. Shit happens, bro. Bajamos por allá con la Marlin. Estamos con Sir William, Felipe. Y la damnificada <risa> La damnificada negra. Pobrecita, no. Le, le, ten, le tenía que tocar. Ya cuando hay tantas veces en tu vida, tenía una técnica, weón. Sacáis un parche. Tenía ¿El, snipe, el snipe bite. No cacho. ¿Qué es eso? Cuando se le hace los dos hoyitos, pues ah, tú, tú sabes más de... del síndrome del niño pinchado que yo. ¿Por qué? Porque yo te iba a decir un tip y tú te sabías el nombre de cómo se llama lo que a mí me pasa. Ah, esto sí Ahí. Sí, la... Y lo apretas uno contra otro. Y tenéis tu snake bite arreglado, remolque. Hola, oh, Santiago de Chile. <risa> uh -huh. Vamos, que se puede. Oh, dámelo todo. Mm, <risa> no, ahora, como está, que acá para pasear. <risa> Nueva línea. <risa> Como que ya me hace feliz la verdad. Aquí ya llegó ahí y me... Oh, oh, oh. La bajaste suavecita <risa> oh, oh. Sufre Man, buena, buena. Voy <risa> bajar el asiento para que podáis jugar. Oh, que blandita esta weá. ¿eh? <risa> <risa> oh, se las come todas. Oh, esta no se siente nada. No sé si es porque me acabo de bajar de esa, pero esta bicicleta la acabó. La roca, la roca tipo, saltito. <risa> Esquiva ese scooter. Notable. La barata sobrevivió a otra andada, no sin un par de fondos y no sin un par de llantazos. ¿Qué? Se le acabó la batería a la GoPro. Celular salvando. ¿Qué les puedo contar de esta bicicleta? La horquilla no es lo que esperábamos. Esta esta horquilla, algún error tenemos que haber cometido porque esperábamos que funcione mejor. Luego nos dimos cuenta que no tenía control de rebote. No sé cómo pasó eso, si lo soy bien sincero. Cosas buenas que tiene es que es mucho más rígida que esa basura que está ahí. Es mucho más suave y se ve que aparentemente este sistema va a durar más. Porque veo que los guardapolvos guardapolvo hacen algo, pero no, no es una horquilla en la que yo gastaría Por las modificaciones que hay que hacerle Y por los escopetazos y fondos que pega, no hay progresividad, es totalmente lineal Es, es una buena horquilla para pasear, yo creo que voy a ponerle más pedazos de chalas Para que el rebote y los fondos no sean tan terribles, pero va a quedar como una bicicleta Primordialmente de paseo, la transmisión funcionó muy bien, muy bien se salió la cadena varias veces, pero algo que es un poco de esperarse de una transmisión china, que no tiene embrague. El rango estaba decente para una bicicleta r 29 de este estilo. Y creo que las modificaciones que le hicimos fue lo más económico y más inteligente dentro de todo, porque la transmisión era un desastre. La horquilla era un desastre, la horquilla no sé si mejoramos mucho, la transmisión la mejoramos bastante. La potencia la cortamos, los puños entre tantos problemas que tuvimos nunca los cambiamos Y luego de hacer todas esas modificaciones uno llega al punto en que se pregunta ¿Vale la pena seguir desde acá? Aunque mejorásemos la horquilla, aún quedan las ruedas, los neumáticos, los frenos que no tienen mucha potencia La caja de motor, las bielas, eh, en un futuro la transmisión, ponerle un dropper Todo eso suma y al final te termináis quedando solamente con el cuadro que es un cuadro que tiene una geometría, tiene un ángulo de 69,1 Y desgraciadamente la geometría es algo que nunca va a cambiar Así que diría que esta bicicleta es lo que es Si la seguimos ocupando ya va a ser para en buen chileno agarrarla para el hueveo Y más allá de eso no le seguiría invirtiendo dinero por ningún motivo A una bicicleta que nunca va a dar lo que esperamos de ella Que el trasfondo de toda esta serie de videos era tratar de tener una endurera Nueva y económica No existe Y lo comprobamos <risa> Así que lo único que puedo decir a estas alturas Es que si te gustó ver los fondazos De la barata negra Dale un like Si tienes algún amigo que le esté haciendo Upgrades infinitos a su bicicleta Y te des cuenta que no vaya para ningún lado Por favor muéstrale este video Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo La peor cerro